a todos Solcranianos y Solcranianas, aquí estamos en otro capítulo de Pokémon Espada Nuzlocke eh, Voy a terminar de, de editar bien el nombre, el título, la cabecera, todo lo que se necesita de Youtube Y enseguida empezamos Ruta 3 más Cueva Yo creo que hoy nos vamos a hacer la Ruta 3 más la Cueva Y no sé si llegaremos al gimnasio, pero vamos, se, se intentará Ruta 3 más Cueva yo creo que es mínimo eso. Y copio el enlace, la descripción. Por cierto, he dejado en la descripción de, del vídeo de YouTube las normas del Nuzlo, por si se las quieren leer y quieren hacer el Nuzlo conmigo. Lo pueden hacer sin problema. Yo sé de gente que lo, lo está haciendo. Espada 3. Y me falta solo copiar los hashtags y ya está. Opa. Etiquetas. Aquí. Guardar. Bueno, ya debería estar bien en YouTube. Debería. Vamos a revisar. Vamos a calmar. Va, me poner la... La lista más no, no. Pokémon Espada Nuzlocke. Listo. Guardar. Perfecto. Y ahora sí creo que estoy... Está todo bien. Creo. Vamos a ver. A limpiar las cosillas. Sí. En directo. Versa de misión. Hay dos personas en Twitch. Una en YouTube. Y está todo perfecto. Ok, pues yo voy a empezar ya con con el vídeo voy, voy a poner... ¡Hola, Guasupino! Pues sí, pues sí, sí se puede, sí se puede Venga, eh, ya ven que tengo los, las 14 vidas, los Pokémon, etc, etc, etc, Y estamos en directo, todo perfecto Os oh, Me gusta cuando las cosas funcionan Estoy yo solo Hoy no está, ¿no? Aaron está haciendo full... está haciendo opening y reacciones y etc, etc, etc, Así que intentaré, en medida de lo posible, responder bien por ambos lados. Y voy a ver si se escucha bien o si hay algo que falla. y voy a ver si se escucha... Está todo bien. Pues nada, vamos a empezar. Guasupino, mmm... si ves que hay algo que esté mal, lo que sea, avísame, por fin. Y recuerdo que estábamos por la ruta 3 Ya habíamos conseguido un Pokémon de ruta Así que ya no puedo capturar a ninguno otro Pero bueno ¿Qué tal llevas el Nuzlo? Pues mira, aquí voy Mira, acabo de conseguir un Antiquemar Tengo... Tengo unos cuantos Pokémon, vale Tengo... Tengo una buena... Un buen full Tengo a cuarentena a ver te lo enseño tengo a cuarentena, con absorber me voy a agotar a de Usaroma tengo a Usagi con esos ataques tengo a Thor, Gigamax vamos a ver si lo puedo usar en algún momento Can eh, tengo a Michi y tengo a Chocoboyo ah, y a F en el chat, se me había olvidado o oh, el pobrecito y nada, eh, 14 vidas o sea, ya perdí uno y un, un Buxi creo que es Buxi, se llama Buxi que Ya se me murió Y vamos a luchar O sea, empezamos bien el nulo Ok, pensaba que era reparto Perdón por las mayúsculas No pasa nada, Melanie Giselle Creo que está cambiado el nombre O sea, lo revisé por si acaso Pero sí, está cambiado Venga, vamos contra el estudiante Luis A ver qué pasa Se me bugueó el, tic, el ticlao o Se un Y yo a cuarentena Que también es tipo planta eh, Pero le voy a usar un ácido <ríe> Absorber, absorbe, absorbe Lo vas a necesitar Y que uso un ácido Que poco le quita Chacho Cuarentena, Qué mala eres, hija Yo creo que a este paso No voy a acabar nunca el, el combate A ver, son unos 30 minutitos De, de directo, vale No, no es mucho porque si estamos una hora y media o dos horas como el primero Es, un, es una bobia Así que vamos a ir de a poco vale. 30 minutitos Y así puedo descansar Aunque bueno, ya tengo trabajo para más tarde Pero bueno, ahí voy Bueno Por supuesto, si capturar algún Pokémon Que creo que viene una, una cueva ahora os polvo veneno mmm, eh, Wasu, ¿puedo darte el Pokémon? Ah, bueno, ya, eso son cosas de ustedes. A ver, en vez de dulce aroma, yo creo que voy a meterle el veneno. Yo creo que sí. Venga. Parlante. Gossifleur, O sea, también tipo planta. Sí, venga, vamos a meterle a, a Usagi. No, a Chocobollo, que a Usagi lo voy a usar sí o sí. A Chocobollo o Chocobobollo, yo ya no me acuerdo cómo se llamaba. Chocobollo, Chocobollo. Y Flare Picotazo. Recordar, si el... llegara al gimnasio, me burlo. Y me pasé Pokémon espada con una sola caja en tres días. Oh, qué bueno. Yo me lo pasé en una semana, pero porque estaba trabajando. Si no, yo creo que también me lo hubiese pasado que claro, no es lo mismo estar trabajando y tener una hora libre de tu tiempo Que tener una tarde entera libre o lo que sea Entonces, Hister Horizon, me alegro que te lo hayas pasado en, en tres días Me parece súper bueno La cosa es, hazlo como Nuzlocke, a ver si puedes Dice, comprobado, das, das mucha rabia Tu equipo es demasiado fuerte Oh, qué pena pero eso, te reto a hacer un, un Nuzloc como lo estoy haciendo yo y verás que la cosa cambia. Y cambia mucho, ¿eh? ¿eh? Hola, soy Sonia. ¿Y Paul dónde está? Pues no sé, hija. Me está enseñando una fábrica. Ah, ¿Eh? vale, sí. Es donde, donde quedan el mineral, el, el carbón, para hacer energía de duco. Oh, me ha dado una cuerda vida, Qué guay. Voy a poder huir. En, en la cueva. Importante. Vale. Andió. andiamo. Y cómo es Semana Santa, eso es igual a tiempo libre. Uf, tú. Porque yo he estado trabajando. Yo he estado trabajando. Mira, aquí hay un objeto. Revivir. Oh, qué bien, qué bien. No puedo coger ninguno de estos Pokémon. Ah, mierda. Uh, otro combate, venga, contra la niña ¿Pensabas pas eh, pasar sin ni siquiera mirar mis Pokémon? Pues la verdad es que no, no, no me interesan tus Pokémon Pero eso, Hister Horizon Youtube te reto a hacer un, un urlo, tienes, la descri tienes en la descripción las normas y te reto a que lo hagas Ahí lo dejo A ver, cuarent eh, Cuarentena contra Pulroy, Pulroy es tipo siniestro ¿Tengo algo? Sí, tengo algo de otro tipo sin esto Venga, vamos a usar a Usagi Ya ha vuelto, dice supino Ok, perfecto, gracias Gracias, hombre Arañazo Arañazo Pues tú te vas a llevar una doble patada, Roy Pero así, una y otra Ahí tiene, para el camino ¿Te doy mi truco para el primer gimnasio? No creo que llegue hoy. Son 30 minutos nada más de directo. Pero, hombre, si me lo quieres dar, yo te lo acepto. La cosa es que recuerda que no puedo capturar cualquier Pokémon. <ríe> Ni lo voy a sobrelevelear. -le sobre es decir, el máximo nivel que puede llegar es 20. Va a sacar a Scobet. Scobet es la ardilla. Pues nada, nos quedamos con un nos quedamos con Usagi porque tiene, tiene ataque de tipo lucha. Y tengo 14 vidas nada más. No son vidas infinitas. Si me lo matan, me, me matan a... Al Scorbunny. <coughs> Usa un equipo con dos Carcol. Y Hipster Horizon. Es un Nuzlocke. Primero, no puedo tener dos Pokémon iguales. Segundo, ya atrape el Pokémon de ruta. Lete la descripción las normas del Nuzlocke para que tú veas que es más difícil de lo que parece. Entonces no puedo ir con los, con los Pokémon que yo quiera. Son con los Pokémon que van saliendo. ¡Oh! Ahí está la dificultad de, del Nuzlocke. No es... Estoy jugando Pokémon Espada y ya está. Estoy haciendo un Nuzlocke. No me importa ganar o perder. Solo quería enseñarte mis Pokémon. Pues vale, ya lo hiciste. Este es entrometía, ¿eh? Eres una niña entrometía. Voy a sacudir esto. Y espero que no me salga una ardilla, por Dios. Ya está, ya está, ya está. No, no sacudas más. Parar. Realmente las vallas estas cuentan como. Oh, qué guay, un MT. MT paliza. Paliza. Paliza. ¿A qué Pokémon le podría enseñar yo paliza? Porque creo que puede ser interesante. A ver, paliza. <risa> Ninguno. <risa> Qué guay. Qué guay. No puedo. No puedo usarlo. Super chulo, eh. Dice, pero te cuento eso. Solo es un consejo porque yo uso Pokémon. Pokémones únicos. Vale. Ok, pero aún así, aún por muy únicos que sean, si coges dos del mismo ya no son únicos. ¡Oh, combate! ¡Combate, combate, combate! ¿A quién meto? Es un cartero. Los carteros, no sé qué suelen llevar los carteros, no me acuerdo. Eh, pero vamos a meter a F en el chat para las risas. A ver, cartero. Dice, voy a repartir cartas y tortas. <ríe> ¡Qué original! ¡Qué original! Cartero Hugo me desafía y manda un Deliver. Mm. Volador, hielo o hielo solo. La verdad que no me acuerdo. Da igual, vamos a usar... Ah, mira, que este también tenía ácido. Vamos a usarle Bostezo porque F en el chat es mi Pokémon. Por favor, cúrame. Oh, mierda. 50% de probabilidades. Tiene espíritu vital. Oh, era mi Pokémon troll. Pues nada, confusión. Presente, cúrame. Vale. Me ha atacado dos veces con presente y las dos veces me, me, me, ha, me ha atacado. Me ha hecho daño. Es que. Probabilidades. Solo me sé esa de un Pokémon de cada especie en el equipo. El delivery es de volador hielo. Ok, sí. Me... Estaba con esa duda: si era volador hielo o solo hielo. O sea, esquivas. Esquivas el presente que seguramente te iba a curar F en el chat, me cago en tu madre Eres un trolazo eh, Pero en todos los sentidos Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame Me cago en todo F en el chat es mucho, eh Venga, un ácido Cúrame, porfa esto no tiene lógica. A ver, es un 50% de probabilidades de que te cure o que te, te haga daño. Y me hace daño todas las veces. Todas. Creo que Aaron me pegó su mala suerte. Venga. Han subido de niveles. Perfecto. O oh, cartero, ¿qué pasó? Al final has repartido tú a base de bien. Te pegué una de hostias ahí. Carterito. ¡Mira! ¡Evoluciona! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Vamos a ver si, si no se me muere, pues lo cambiaré en el layout eh, para, la pro, para el próximo. Mm, re, para el próximo directo. Usagi ha evolucionado a Rabot. Tiene un robot ahí. <risa> Venga. Tipo fuego. Bueno. Vale. Sí, sí, nunca no había. Yo lo no, si más no recuerdo. Gracias a. Bueno, oye robot ha evolucionado eh, Vamos a meter a Toro el primero, Porque creo que ahora no lo voy a poder seguir usando porque... Si me voy a meter en la En la cueva, jodido eh, ¿Me vas a dar algo? Oh, me dio una vaya cereza La primera evolución del loque, sí Y antes que Aaron. <ríe> ¿Eh? Nada, no hay objeto Otro combate, venga. Te voy a usar Pikachu. A Pikachu. ¿No leí lo que digo? Oh, qué pena. Eso no es verdad. Ya evolucioné a tres. Sí, hombre, sí. Después de cuantos nulos. <ríe> Pika Thor. Jolines. Tiene un cislipide. Sislipede. Es de tipo fuego. No, no hace nada. Eh. Bola voltio tío. Ataca con esta realmente eh, podría llevar podría echar a constricción oh dios mío podría llevar a, a chocoboyo que chocoboyo eh, es bueno contra este tío contra el Syslipidia. pero nada ya lleva, llevo a Thor ¡Tor! Thor gordo cuando Bruce, cuando giga, cuando se hace giga max es Thor gordo <coughs> Venga. Ostras, no leí qué es lo que iba a sacar. Joder, menos mal que, que YouTube tiene delay. Así puedo ver lo que va a sacar. <risa> ¡Ah! Pues no sé lo que va a sacar. Eh, pues nada, me arriesgo. Dotler, Un bicho. Es bicho y es psíquico, creo. Eh, por la bol, tío. Vamos por, por saco. <coughs> Golpe crítico, mira Crítico lock A ver, Guasupino. es que si te dice Los que son, te está haciendo un spoiler Un día de fiesta eh, Ostras, ostras, ostras Mira, voy a llevar a Chocobollo. Para que use Vendetta Pero es que creo que se lo va a cargar Bueno, puedo usar Vendetta O, o Pico O Picotazo, realmente igual Pantalla de luz, ah, ok, eso es para los ataques especiales, creo. Sí, vale, pues nada, eh, picotazo. Estoicismo. Bueno, bueno, tampoco es que eh, sea muy jodido, pero bueno. Venga, picotazo. Recuerden que yo no tengo caramelos raros, no como otros. Que tienen caramelos raros. Yo tengo que le eh, Y me salió un Metagross en el último directo. Ñojarón. Tú mismo haciéndote spo spoiler. <ríe> anulación. Eh, no. Anulación no es tan bueno. No es tan troll como para dejarlo. Venga. Toral 14. Bien. Dice. Conte que tú tenías ventaja al ser mayor que yo Claro Como si nos, nuestra edad tenga algo que ver Gracias Gracias Mira, Una Pokéball Super Poción Y... Dime que me curas, por favor Mira aquí hay un objeto ¿Terminaste capturando a Metagro, no? Eh. Sí Cúrame, porfa Cúrame, cúrame ¡Bien! ¡Me ha curado! ¡Me ha curado! Venga, a ver... Mmm, obviamente Cuarentena va a ser la líder Porque aquí dentro va a haber Pokémon de tipo tierra o, o roca por narices Así que se viene Pokémon de ruta eh, ¿Qué Pokémon cojo? Porque aquí sí que me tienen que decir qué Pokémon cojo. Aquí no hay, no hay interrogantes, no hay exclamaciones. Así que me tienen que decir qué Pokémon cojo aquí. Porfa, que alguien me diga qué Pokémon cojo aquí. ¿Cuál quiere que sea este Pokémon de ruta? Mira, aquí hay un objeto. Podré, no puedo coger el objeto sin pelear. Ay, ay, ay. Tú, mira para otro lado Jeje. Mira, hay Timbul, Swobat. Timbul, Swobat. Rojenrola Cualquiera de esos tres Porque no veo que hayan más Bueno, también el, el Calcual este Que está aquí, que si salgo y entro Pues lo, lo puedo pillar rápido Entonces, que alguien me diga qué Pokémon quieren que coja Uh, uh, uh, uh. Entra de nuevo Y el primero que vea capturo Es que voy a ver dos desde el principio Venga, sin mirar, voy a cerrar los ojos ¿eh? lo, juro, lo juro por lo más sagrado que voy a cerrar los ojos Mira, voy a cerrar los ojos y voy a entrar Y lo primero que salga, vale No oigo nada Algún Pokémon, porfa Ahí, a ver, fue un Swobat Joder, con los ojos cerrados Qué chungo Joder, y un Swobat Encima un Swobat que voy con desventaja con cuarentena Venga Pues... Swobat es tipo psíquico volador Habían dos Swobats Pues mira, o sea, no tenía mucho donde elegir Venga, cambiar Voy a meter a F en el chat. A dormirlo. Con bostezo Y lo capturo. Y venga, vayan diciéndome nombre para este suobat, Gente del chat. Por favor, nombre para el Swobat. Si lo atrapo. Oye, ¿por qué F en el chat le falta vida? Si cure antes. Mike Wasowski. <ríe> Mike Wasowski. Ahora no, me, no se me ocurre ningún nombre. Hombre, si no se te ocurre, le pondré el que me dijo Aaron. El de Mike Wazowski. Mira, dormido. Ya se le ocurrió. Vamos a ver si lo captura ahora. Batman. Hombre. Vale, Batman. Batman. Pues venga, Batman. A ver, Melanie Giselle dice Melapino. Y creo que lo dijo primero. Sí, lo dijo primero. Lo dijo primero, guachu. Así que se va a llamar Melapino. Melapino. Pilo. ¿Es macho o hembra? Se va a llevar el mote Solo tiene un ojo Vale, Aaron Pero es macho Maywasowski, solo un ojo Que sí, Aaron, ya lo sé Pero primero los Es que si le pongo el nombre Que tú me dices Cuando hay gente que ya me lo está diciendo <risa> Venga, eh, Melanie, como tú quieras. ¿Melapino o Maiwazowski? Ah, vale. Ya sé de dónde viene Melapino. Melapino viene de Melanie y Guasupino. Ah. Los sipeos. Mira, Guasupino dice Maiwazowski. Y Aaron también. Venga, Maiwazowski. Venga. No se venga, May Wazowski. no cabe. Mike Wasowski no cabe. Me la pino si sí cabe. Wassowski, oh, pues cabe, mal escrito, pero cabe. Espérate, Wassowski. Ahora... No hay Eh. Para la caja. Aunque es volador y psíquico. Me, me viene bien para... Para si se me muere... Mmm, Chocobollo y... Y F en el chat. Bueno, ya queda menos podría haberme salido estos dos joder salud sí <coughs> perdón <risa> perdón venga combate combate está trabajando el señor y venimos nosotros a molestarlo no. operario Abelardo normal que pelee con nosotros gracias Aaron Dragon <risa> Ro Rolla apostamos que le voy a hacer un ataque que lo puede matar con megacotar y el muy cabrón tiene eh, la habilidad esa que le deja con uno de vida oh pues no pues no joder es cuestión de llevarme la contraria el próximo me la pino ok ok o oh, waifu ¿qué? waifu raptor vale ¿quieres sustituir algunos movimientos por paralizador? no, paralizador no Paralizado no me gusta Picoteo, ¿eh? Sí, picoteo, sí Picoteo, 60 y 35 Sin duda alguna Picotazo fuera. Eso, Robustez, Gracias, Aaron Estás en todo, ¿eh? Dios, que cara de menso se le quedó Parece que mi compañero no estaba hoy De, de humor para apoyarme Pues no No, no, no No te equivocas Venga, vamos a ver que por aquí hay objetos seguro Objeto. Hola. Hola, objeto. Objetos. ¿Dónde está el objeto? Ah, pues no, salí. ¡Hello! It's me. Mira. Ah, sí, mira, había un objeto. Pedrada, joder. Como, los, como muchos de los, de los participantes que no cumplen los requisitos tienen una pedrada. Una buena pedrada en la cabeza. Mira, aquí hay otro objeto. Tres Super bowl oye, mira. No, not bad, not bad, nice, nice, nice, nice. Se me olvidaba que aquí hay que decir nice. Bueno, vamos a ver si alguien puede aprender la pedrada. A ver, joder, tío, ni uno de mis Pokémon puede aprenderlo. Pues nada, vamos a luchar contra esta señor que también está trabajando y dice no puedo saltarme el entrenamiento si quiero trabajar como debido. Pero tú estás trabajando, o estás entrenando. Operaria Natalia. Hola Natalia, ¿qué pasó? ¿O oh, qué pasó? Timbur. ¡Mmm! Hombre, Timbur. Vamos a cambiar y vamos a meter a... a F en el chat. Un gran F en el chat en Twitch, en YouTube, que nadie no habla. Señores y señoras de YouTube y Twitch, hablad por el chat no Si quieres decir tonterías, no pasa nada Yo me río, ¿no? Lanzarrocas Ups Bueno, no quito tanto Pero yo, sin embargo, sí que te voy a quitar un montón ¡Uy! Venga, seguimos Patada baja eh. no me hace nada Y no estoy sobreleveado, eh Está a nivel 14 o el 15 Tampoco... Muy bien. Joder, otra vez que no leo qué Pokémon va a poner. Venga, voy a seguir igual porque Timbur, bien. acerté Pues nada, confuso. No, bostezo. Venga, vamos a hacer troll. Lanzarrocas. Venga. Muérete, querida, duérmete. <ríe> Tiene tres Pokémon, vale. Malicioso. Encima. Da igual, ataque físico y yo no tengo eso. Oh, espera, te dijo ataque. Pero te dijo ataque... Sí, sí, ataque. Confusión. Ahora se si duerme. ¡Perfecto! ¡Nice! F en el chat es... Es... Es... Troll... troll trollmon. Trollmon troll. Ahí está. por menos. Venga, muy bien. 29 minutitos... Yo creo que acabo este, este combate Y ya lo dejamos por siguiente ¿Quieres cambiar de Pokémon? Joder, volví a no leerlo Seguir luchando, eh O sea Equipo variadito, eh Super variado Destruz 2 ¿Qué hago? ¿Me la juego? La vida de F en el chat está a punto de De decidirse ahora destructor ay ay ay ay ay ay ay ay, ay. Once de vida 11 de vida 11 tenía que dormir muy bien Hostia. me ni que escribiste poema para wasu a ver si me acuerdo de mis poemas que los perdí eh, ¿Qué que sabe pero bueno el poema es que en el Fortnite es flow en free fire es de donato y en tu lindo corazón doy el mejor candidato. Soy. Era candidata, pero suena mejor así. Ok, vale. Pues nada, seguimos con Confusión. Que creo que Melanie se, también se confundió ahí. Se confundió en vez de candidato... En vez de candidata puso candidato, pero es rimado. Oye, me parece bien. Venga. Ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok. Oh, oh. 16, 17... Y Tora al 15. Bueno, bueno, bueno, bueno. 30 minutitos, como mmm, vi diciendo. Lo que pasa es que, claro, yo al empezar a jugar, pues tengo que configurar el vídeo y demás. Entonces, esos 30 minutos es más o menos mmm, intuitivo, ¿vale? Eh, MT Cara a Susto. Mmm, oh, espérate, que aquí hay un objeto. Así que le doy 5 minutitos más, que es lo que tardé yo en configurar bien los vídeos. Y se acaba el directo. Entonces vamos a ver si al menos salgo de la, de la cueva Ostras, me doy contra los timbos eh, Vamos a luchar contra esa operaria Y me da a mí que va a volver a tener a Pokémon de tipo lucha Así que vamos a meter a, a Chocoboyo Vamos a meter a Chocoboyo al primero Y a ver si no es una mala predict Porque la verdad que no me acuerdo qué Pokémon, daba, eh, qué Pokémon eh, luchaban aquí Tengo poca memoria yo para eso Venga Los Pokémon de una trabajadora son, fuert son tan fuertes como ella esta tiene Pokémon tipo lucha, seguro Seguro, seguro, seguro Tamara, oh Tamara, ¿qué pasó? Digle, joder Joder, o sea eh, Tener suerte menos 3 Por lo menos oh. Hola eh, Alex11, gracias por seguirnos en Twitch eh, oh, Pues ahora tengo que cambiar de Pokémon Hola Alexander Machungo, el más gracias por seguirnos en Twitch ¿qué pasó? y Mijail Mijailal Cocer hola también gracias a todos por seguirnos en Twitch y vamos a ver si consigo ganar a esta operaria y salir de la cueva y desde que salgamos de la cueva curamos los Pokémon y ya nos vemos en el siguiente episodio Santiteros me voy a agotar. Hola. Hola a todos. Y a todas. Madre mía. Dorian Gray Jr., gracias por seguirnos en Twitch. Vamos a ver si hoy oh no. Drillbull. Drill a ver, Drillbull era el topo. Venga, voy a seguir con, con cuarentena. Quiero un mote. Venga, sí, desde que desde que haya un Pokémon nuevo, si sí está.. Pido mote y tú y te doy un mote. A ver, me voy a otra vez. Giro rápido. Hijo perry. ¡Dios! Mira, Aaron, empezamos con los críticos. Empezamos con los críticos, Aaron. Y no los hago yo, me los hacen a mí. Me estás pegando tu suerte. Venga, me voy a otra vez. Si ¿Sí no me mata Y a eso más. Velocidad de Drill Bull subió. Mm, y lo rápido es interesante. Estamos haciendo raids. Oh, ok. Yo no. Pero está bien. Si me gusta. Hagan raids. Las raids son muy buenas. Cuarentena subió al 17. Dice, ahora quiero contar... Ahora quiero contratar a tus Pokémon. Claro, funciona pues He vuelto, alto. ¡Hola, Guasupiro. Pues mira, estamos ya a punto de salir de la cueva. Ahí es, supongo. Y ya terminaríamos el, el, el directo de hoy. A ver, voy a luchar contra este señor. Hola. <ríe> si estaba delante, no me, no me vio. Estaba a busca... Que te busca a la casa de objetos. Y me voy... A ver. Y me topo de sopetón con un entrenador. Joder. Pues estaba delante tuya. Por poco no te das cuenta, Genaro. ¿Qué pasó, Genaro? ¿O qué pasó? Hola, Miss Bell. Eh, creo que la ha cagado. Rolicoli es tipo roca y fuego. Roca y fuego. No tengo ningún Pokémon de tipo planta. Perdón, de tipo agua. Roca y fuego. ¿Qué coño le pongo yo contra este? Roca y fuego. Pues mira, va a ir Michi. Va a ir Michi. Ah, no, contra. Chacho. Hola con Andy. Gracias por seguirnos en Twitch. Joder, ahora es más rápido. Podría haber llevado... Joder, oh, pero lo enamoro. Es que Michi es mucha Michi. Es la gran Michi. Eh, lo, voy a, lo voy a dormir. <ríe> Soy troll. Soy muy troll. Sí, sí, sí. A ver, podía haber sacado, ahora que me acabo de acordar, a, a Usagi, que ya no es un Scorbunny, que ya evolucionó. ¿Es tipo roca? No roca. Es, ¿Es tipo roca, no roca fuego. Ah, vale, vale, vale, vale. vale, Es que como la evolución sí es roca fuego, pues yo directamente voy a la evolución. Acabo de cometer un failagor, ¿no? Venga, eco boss. Sigue dormido, perfecto. Es si Michi al final es mucho. Michi Eco Boss, lo que yo pensaba que Eco Boss, eh, si estaba el Pokémon enemigo dormido, lo despertaba. Correcto, es que es que lo estaba pensando. Giro rápido. Bueno, no creo que me mate. Venga, Eco Boss, que ahora sí te lo tienes que cargar. Pero vamos, de cajón. ¿Que no? Chacho Bueno, está enamorado y no me va a atacar, ¿verdad? Toma Jeje. Pues te vas a llevar un rapidez Porque el eco Lo voy a dejar para otro momento Michi es diosa del loque, pues sí Michi... Michi es mucho Michi Lo malo es que para evolucionarlo Para evolucionarlo tener que encontrar una piedra Me va a costar, ¿eh? Me va a costar ¿Por qué no conté con vosotros cuando más os necesitaba Objetos míos? Ah, no sé, I don't know. You know? I don't know. Venga. Bota gruesa. Mira, aquí se consigue. Qué guay. Eh... A ver, ¿qué Pokémon no tengo el primero? Porque quiero salir de la cueva. Mínimo salir de la cueva y ya está. Vamos a meter otra vez a la cuarentona, que diga la cuarentena aquí. Entre Michi y la cuarentona, tengo para rato. ¡Ostras! ¡Ostras! Se viene combate, chungo. Esto no me acordaba yo voy a guardar voy a guardar porque tengo miedo vale eh, se viene combate duro combate duro y tenía Pokémon psíquicos o sea contra psíquico no te tengo solamente chocoboyo uh, uf, venga venga venga lo intentamos lo intentamos venga con, con, un, con un buen par Tenía intención de pasar por aquí Pues yo que tú me lo pensaba dos veces Soy el todo entrenador que tenga estrellas Deseo en su haber se, se la verá conmigo en combate Joder, me está dando la opción A marcharme <risa> Venga, me da miedo, pero bueno Ve a la ruta 8 En ella poco a empezar te cruzas con la doctora Paz eh, Al final de este Podrás con la colapiar Ok, gracias vosupino. Tú eres el aspirante recomendado por el campeón, ¿me equivoco? ¡Qué ridículo! ¡Uy, qué ridículo! El prestigio del presidente de la liga es mucho mayor que el del campeón, para que tú me entiendas. Te doy mil vueltas porque me ha elegido el y no el PLLS. Hmm. Ahora estás en pañales, voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad, mocoso. La verdad que me estoy haciendo caquita. Anto para encontrar la piedra... Vale, sí. Entrenador Berto me desafía. El entrenador Berto me va a dar parpelo. Colosis. Mm, yo no descarto que de aquí se pierdan vidas o pierdan el que No lo descarto. Vendetta. Bueno, a lo mejor no. Voy a dejar que tu Pokémon se luzca un poco. O sea, me estás dejando ganar, me estás diciendo. Y lo de puta que me está usando confusión. ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya! ¡Gracias! Bueno, solo si fuera, quedan dos más. Dios mío, qué miedo. Guasupino dice, Santo, no puedes perder vida. Ojalá. <ríe> no quiero perder vida. Odio perder vida. Agotita. Dios. Eh, voy a seguir... Voy a seguir, que estoy más o menos a la mitad de vida. Joder, Nivel 15. ¡Dios mío! Vendetta. ¡Joder! ¡Joder! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! ¡Bien! ¡Bien! Al menos no me lo mato. A ver. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a aumentar a, a, la, a la... ¿A la cualentona o a Tor? No, cuarentona no, porque es tipo veneno me va a petar. Voy, voy a meter a Thor. Voy a meter a Thor. Voy a meter a Thor. Y que sea lo que Thor quiera, psico ¡Joder! ¡Joder! Bola, bola, vol, bola truena esto, bola vol, tío ¿Qué dices, nada más? Cosquilla. Ah, bueno, me hace cosquilla. El ataque ha disminuido, la defensa ha disminuido. Mierda, la defensa. No la defensa especial, la defensa. Así que yo creo que lo aguanto. Creo. Si no, muere Thor. Venga, gotita fuera, vale, me queda un Pokémon. Me queda un Pokémon, solo uno. A ver, a ver, venga. Atena. Atena era solo psíquico. Uh, venga, vamos a usar a Usagi. Obviamente voy a ir con Asquad, ¿vale? Sí, sí, Usagi, Usagi. Gracias, Aaron. Usagi. De, de, de calle que era Usagi el que iba a ser. Me ha quedado porque está, ¿Pero qué estaba haciendo? En fin, mejor no pierdo el tiempo, ya que sé. Atena. A ver, más que nada porque está evolucionado, ¿vale? El estar evolucionado hace que, que gane más, más potencia. Ascuas. No le hagas ascuas a la vida. Qué malo. No, confusión. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Bueno, creo que aguanta tres confusiones, como mínimo. A no ser que me haga un criticazo. ¡Os! ¡Oh, quemado. Lo malo es que le baja al ataque, no al ataque, no ataque especial. Pero bueno. ¡Dios! Bueno, pero ya está. Yo creo que esto es GG. Creo, creo. No quiero vender la piel del oso antes de casarlo ¡Oz! ¡Oz! ¡Oz! ¡Oz! Sí, sí, así es. Así, sí. Así, sí. Sí, sí. ha perdido. Ahora que me dice. Ya veo. No lo has hecho nada mal. Aunque no creas que he combatido con toda mi fuerza. No, que va. No, que va. No, que va. No, que va. Me retracto de lo dicho, parece que no eres un completo inútil <ríe> No obstante, me voy a grabar en la memoria tu estilo de combate Y cuando nos enfrentemos oficialmente seré yo el vencedor Ahora no me hagas perder más el tiempo Ya tengo todas las estrellas de SEO que había aquí Así que con tu permiso, sin él me retiro ¡Qué buenos amigos! Va consiguiendo eh, Arnold Stortinator por el caminaco. Bueno, pues nada, ahora sí que sí, cojo este objeto Vuelvo a estelar, qué guay eh, salgo, salgo. Toma la ruta 3 para llegar al pueblo y ok eh, Vamos a curar, que creo que a la salida hay una señora que cura. Y por aquí dejamos el directo. Sí, ay, ay, ay. No me lo creo. Un capítulo entero sin perder vida. ¡Wow! Bueno, bueno, bueno. bueno. Señores y señoras que están por el chat, bien de Twitch, bien de YouTube. Quiero hacerles un regalito A las personas Que hayan estado por aquí Por supuesto Las que no, pues no Voy a sacar un ganador Y le voy a repartir un Pokémon De los que estábamos repartiendo antes En el, en el reparto, ¿vale? Entonces voy a guardar aquí Salgo y, y me cambio de De usuario Y voy a regalar un Pokémon Por haber estado aquí de los que tenemos aquí del reparto. Así que... Melanie. Voy a... Voy a poner un winner. Winner. Miss Bell. Miss Bell. Eh, te vas a llevar un Pokémon, ¿vale? De los que estábamos repartiendo antes. Así que dime un código que te lo voy a pasar. ¿Estás por ahí, Miss Bell? Sí, Miss Bell. Dime un código que te voy a pasar un Pokémon. Por haber estado ahí, ¿vale? El código que tú quieras y te enseño los Pokémon. 2100. Ok. Este código es solo para Miss Bell, pero haber estado por ahí. Ahora se si hace extract. Acaba de llegar justo cuando ya terminé el capítulo de hoy. Y esto no se va a convertir en rutina, es decir, no voy a regalar un Pokémon cada vez que, que haga un Nuzloc, pero como hoy me lo he pasado bien y han estado más o menos participativos, pues le voy a regalar un Pokémon a alguien, y en este caso ganó Miss Bell. Hola Joa Joa Mega999 Gracias por seguirnos en Twitch Mira mira cómo doy vuelta Ah, soy Bilbal Bilbal a es un mierder Venga, paramos ya porque si no no va a encontrar nunca a mi pelo Misael, venga A ver si me toca Misael Recuerda estar en internet Misael Si no ¡Anda! Misael, ¿estás en online? <ríe> no me encuentras, pusiste 21, se lo ¿Quieres que salga yo y vuelva otro? Mira, ya encontró A ver. ¡Makai! ¡Ay, Makai, qué lista eres, Macay! <risas> venga, te lo pongo otra vez, Isabel 2100 que me, me acá más gracia o sea, nunca no, no, 2100 ser es que dice, siempre digo tarde bien eh, pon la pon la campanita en youtube y en y en twitch, para que te avise y si no, discord pero no salgas, Misael. <risa> Chacho, loco, esto esto no es normal. Misael, no salgas, muchacho. 2100. <risa> Ay. Me hunde la confusión la inventó tal confusión a ver misael dime qué quieres tenemos Manetric, Babasqueda, Gallade, Blastoise, Ice Cube, Gocitel, Ludicolo, Conkeldur, Dracovish, Mimikyu, eh, Gardevoir, Butterfree, Gorisopo, Diponita. dime lo que quieres que te lo voy a regalar hoy Todo eso, misa, El, el butterfly ok Es Gigamaxe. ¿eh? ¿Qué Pokémon vamos a traer el próximo reparto? Eh, como dijo Aarón eh, En el reparto, van a ser El próximo reparto, que es el de la semana que viene No sé si es lunes, martes, miércoles, no sé Va a ser huevos sorpresa Pero van a ser huevos sorpresa Troles, eh, es decir Uno van a estar muy guay otros no van a estar tan guay y otros van a ser un desastre un desastre completo. Así que va a ser un mister va a ser un, un, un random egg que te cagas. De nada, misael. Mi, mi sí, guachupino, pero hubo sorpresa que unos pueden ser 6 IVs y shiny, otros van a ser 6 IVs pero no son shiny, otros van a ser signis pero no van a tener 0 y y otros van a tener 0 y y 0 Shinies. <ríe> ¿Qué decir, venga, hoy iba a coger tu tarjeta, pero no pasa nada, Misael. Pues nada, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Vamos a ver cuándo puedo volver a traer el siguiente. Y nos vemos en el próximo o en otros vídeos o en otro directo. Adiós.